Hola familia, estamos de regreso con un video, con unas últimas noticias. Quiero platicarles sobre los autos, los M Motors. Hace unos días me enteré que en, en el café de Aplan llegó un, un miembro de Aplan que está encargado sobre ese proyecto y respondió algunas preguntas. De la comunidad. Poco a poco me fui enterando qué fue lo que mencionaron, de qué hablaron, y quiero compartir con ustedes unas notas que comparte un jugador. Gracias a ese jugador puedo hablar de esto. Y quiero que sepan qué, qué es lo que va a pasar con los autos. También les recomiendo a ustedes que están muy interesados en este tema de los autos, porque ya muchos jugadores están preguntando sobre de esto. Vénganse aquí a este servidor que se llama Upland Racing League. Con mucho gusto les comparto el link. Me mandan un mensaje o ahí por el salón principal o en los comentarios aquí. No saben qué, lo voy a poner en, en los comentarios en la descripción del video. No ahí es donde tiene que ir. Vamos a poner el link en la descripción de este video para que se unan. Hay muchas cosas de las cuales están hablando. En realidad, aún no no veo bien cada sala, pero ya hay más acción. Les recomiendo esta página. Bueno, lo que hice es traducir este estas notas que escribió este jugador dac para compartirlas con ustedes. Así es que vamos a hablar de esto, familia. Hay muchas cosas importantes. Como siempre. No me entero bien de las cosas hasta que hago la traducción o hago el video. Es cuando me entiendo por fin a lo que están haciendo o están diciendo. Bueno. Estas son las notas breves de la plática en el APLAN Café. El 12 de mayo fue cuando entró ese miembro de APLAN a platicar con la comunidad se llama Jeremy y es el jefe de productos de carreras de Hablan. Es el que está encargado de este proyecto. Y no avisaron, simplemente llegó y empezó a hablar con la comunidad. Yo me lo perdí, estaba yo trabajando. Muy importante lo que ponen aquí, familia, que esto es lo que se espera, lo que vamos a, a leer en, a continuación y está sujeto a cambios. Muy importante que no crean que todo lo que vamos a leer va a pasar al 100% vamos a tener cambios y algunas cosas se van a demorar es importante que la comunidad reconozca que las carreras son un conjunto de funciones muy grande y complicado muy muy complicado y que se implementarán en etapas no me acuerdo si compartí esto en, en el discord o en uno de los videos. el los autos, cuando salgan, realmente no van a tener ningún, ninguna utilidad. Háganse de cuenta que van a ser como los edificios ahorita. Solamente los tenemos de adorno. Por eso no esperen grandes cosas cuando salgan los autos. El plan es tener un producto mínimo viable. Le llaman el MVP o MVP para la semana de Génesis y construir sobre él entonces tienen este plan, primero van a sacar los autos los van a anunciar en la semana de Génesis en Las Vegas y poco a poco van a ir sacando más cosas poco a poquito así como en el juego, primero antes solamente podíamos comprar propiedades y venderlas era todo, cuando empecé yo era lo único que podíamos hacer y viajar en tres ciudades, ya, era todo entonces cuando salgan estos autos, lo único que vamos a poder hacer es verlos ya aquí están algunos de los temas de los cuales hablaron en ese en esa junta en esa plática la semana de génesis en las vegas qué características busca hablan cómo funciona la fabricación y las compras de esto se hablará en las vegas todo esto esperen que los autos salgan a la venta durante la semana de génesis nos vamos a poder registrar el 8 de junio y si mal no recuerdo familia este es un miércoles vamos a ver si sí, un miércoles y saldrán a la venta el 9 de junio una vez más esto puede cambiar así es que a juntar liquidez por si quieren ser de los primeros en poder comprar ah, pero dónde fue dónde fue o las compras en Las Vegas es cuando nos van a dejar saber los precios de estos autos. Cómo se van a poder comprar. El gran premio, también en Las Vegas, el, el gran premio de un auto de colección de Genesis. Será el primer auto fabricado de colección Genesis para el evento. Si algún miembro de la comunidad se lo gana, espero que sí. Espero que en su. En el juego. Tengan. Aquí donde es. Ah, ya se me congeló esto. Por el celular me, me pasa cada rato. Bueno, en fin. Les iba yo a mencionar. Que por favor pongan. Si se está congelando. Si se ganan ese auto. El autenticador. Prendan. Lo prendan, por favor. Para que no les hackeen la cuenta también cambien su contraseña hagan la más difícil porque ese auto va a valer mucho mucho mucho mucho muchos jugadores les van a mandar mensajes si alguno de ustedes se lo gana van a recibir ofertas por 500 dólares mil dólares y se lo ganan les recomiendo que se salgan del discord por un rato del juego por un rato no sé y que dejen dejen que todos esos mensajes ya no ya no lleguen porque muchos jugadores las ballenas van a querer comprarle eso será una buena oportunidad para los jugadores para el jugador que se lo gane para que le pueda sacar ganancia si es que tengan cuidado protejan su cuenta y más que nada antes de venderlo ese jugador piénselo bien porque ese auto va a valer muchísimo si lo quieren vender inmediatamente no hay problema ustedes háganlo eso sería de, de ustedes ese auto lo que escuché en, en el café también están mencionando que un jugador dijo si yo me lo gano no lo voy a manejar quiero que tenga cero kilómetros que no tenga nada nada de de uso y simplemente lo contrataría a una compañía de transporte para que lo lleve a diferentes pistas de carreras para mostrarlo porque recuerden que los autos se van a como en la vida real se pueden no sé desgastar se pueden tener accidentes entonces siempre tengan cuidado con este primer auto si es que se lo gana uno de ustedes otro tema que podrás experimentar en las carreras en su forma actual si vieron el video de cómo están las carreras en el momento, hace como un mes, mes y medio, los de Aplan subieron un video mostrando cómo se verían las, las carreras dentro del metaverso. Entonces, esto vamos a poder hacer en Las Vegas. Será solo un conductor en una pista simple, sin otros competidores. Recuerden que están empezando... Una función muy básica. Y dice aquí, piensa en el modo Andretti Experience. Para Las Vegas es muy apropiado. A ver si. No sé si abrí la ventanita esta. A ver. Busqué eso y creo que es más o menos en esta foto. Ah, no. Algo así que uno solamente lo va a observar creo que a esto se refiere la experiencia de Mario Andretti no creo que sea esta pero a eso se refiere ese ahí en el, en el documento en las notas que será de esa manera y miren lo que dice es aquí esperen a que las carreras se lleven a cabo en San José San José está en California vamos a ver aquí en el mapa familia. Vamos al Santa Clara. Ponemos aquí los barrios. Aquí está San José. Recuerden que la fábrica de los autos está por acá arribita. Unos jugadores especulan que la siguiente ciudad por abrir será San José porque aquí van a estar las pistas. Tal vez no sea Las Vegas como muchos pensamos, pero tal vez será San José porque aquí van a poner la pista de carreras. Vamos a ver en tres semanas si es cierto o no, familia. Okay, nos regresamos al documento. Estos fueron los temas de los cuales hablaron. Ahora vamos a hablar sobre los motors and motors, los autos, los motores. la fábrica de M Motors o la, la fábrica la llaman MV Motors Metaverse creo que le llaman así Metaverse Motors los voy a marear con tanto cambiar pantallas pero déjenles enseño la fábrica para que los que aún no han visto la fábrica aquí en miren todos esos avioncitos ¿Dónde está? No lo cambié. No, no, ah, era este. Aquí está, aquí está, aquí está. Ah, miren. Metaverse Motors. A eso se refieren con MV Motors. MV Motors. Aquí está la fábrica. En Santa Clara ya se ve más bonita. Muy bien. Regresamos al documento para ver de qué hablan. Um, aquí me quedé. Sí. La fábrica de Moros producirá automóviles y podrás verlos en el lote al otro lado de la calle de la planta de producción. La cantidad de vehículos que se producirá aún está por determinarse. Cuando vayan saliendo los autos, cuando ya se terminen de fabricar, los van a poner en el lote. Regresamos otra vez. No me odien. Para andar cambiando. Pero miren, me vine aquí a investigar. Dije, ¿en dónde está el lote? Esa otra propiedad. ¿Qué? Dije, ¿será esta? Y miren, sí. en Morse es el dueño. Y miren familia. No es por presumir. Pero durante la, durante la apertura de Santa Clara me acuerdo que me vine aquí a comprar estas propiedades pequeñas. No se puede construir aquí. Tal vez en un futuro se pueda construir algo. Una casita pequeña, no sé. Solamente es de 13 UP cuadrados. Pero miren todos estos. ¿Cuánto están pidiendo? Como 200 dólares por, por estas propiedades. Cuando estaba yo leyendo est estas notas, me puse a pensar. Ok. Ok. ¿De qué me sirven estas propiedades que tengo aquí? Las puedo vender a un, a un buen precio una vez que empiecen a, a salir aquí los autos. Y tenemos que pensar como en la vida real familia. ¿Podría yo abrir un negocio de transportes? Porque recuerden, aquí nos dejaron saber aquí están los los negocios las empresas pero vamos vamos a poder abrir una meta aventura de transportes imagínense que pueda yo comprar un meta autos este y pueda yo transportar los autos que salen de la fábrica que los ponen aquí Aquí, porque también te, para poder llevar un auto a una ciudad, tenemos que tener mínimo una propiedad. Tenemos que estacionar nuestro auto en una propiedad en esa ciudad. Por eso les recomiendo que siempre compren dos propiedades en cada ciudad. Antes de que se me olvide. Solamente son recomendaciones. No, no le estoy diciendo que hagan lo que yo estoy haciendo, mi estrategia. No, no, no estoy um, dando, no sé, consejos financieros. Cada quien toma sus decisiones. solamente Tal vez lo que haga yo me funcione a mí, pero ustedes no. Así es que tengan cuidado. No, no tienen que hacer lo mismo que yo haga. No es porque tenga yo, um, me dé envidia, no, no sino cada quien tiene que tener su propia estrategia, pero me gusta compartir con ustedes mi forma de pensar. Bueno, en fin. En la vida real, puedo aquí poner un negocio de transportes cerca de la fábrica de autos. Traigo mi camioncito, recojo los autos. Ah, no sí, les estaba yo diciendo que les recomiendo que tengan dos propiedades en cada ciudad. Una... Para que renten, construyan un edificio y renten ese edificio. Y la otra para ustedes para que puedan estacionar sus autos. ¿Bien? Entonces, aquí tengo mi, mi compañía de transporte en una de estas propiedades. Tal vez si voy creciendo. Ahorita que me pongo a pensar. ¿Nos dejarán poner, estacionar más de un auto por propiedad? Porque si no es el caso. Y digamos que empiece yo este negocio y me vaya bien transportando autos a otras ciudades. Voy a tener que tener más de una propiedad para que así pueda yo comprar más, más camiones de transporte. No sé. Pero en fin, aquí crearía mi, mi compañía, mi empresa. hoy recojo los autos porque los van a estacionar aquí y los llevo por todo el metaverso. Entonces, más adelante nos van a decir cómo va a funcionar todo esto, familia. Yo creo que me fue bien al comprar estas propiedades pequeñas. Que, ¿Cuánto pagué? 4,000, 5,000 UPEX por esas. Imagínense que cuando ya empiecen a salir los autos, la gente quiera abrir un negocio, las pueda yo vender por 300 dólares. Estaría muy bien esa inversión. Ok, nos regresamos al documento entonces ahí se van a estacionar los autos la cantidad de vehículos que se producirá aún está por determinarse aún no dicen cuántos van a fabricar tal vez en las vegas nos den más detalle en Motors será el único fabricante por ahora hay planes para otras opciones incluidos socios estratégicos como compañías de automóviles en la vida real y si, mal no, y si mal no me equivoco en uno de los amas dije mencionaron que ya tienen ya se asociaron con alguien pero todavía no nos dan la noticia con quién estén atentos a un inicio no estén atentos a, a un anuncio y finalmente Fabricantes comunitarios. Entonces, estará la fábrica de Aplan de M Motors. Estará la fábrica de socios estratégicos con Aplan. Compañías de autos reales en la vida real. Y en un futuro, habrá comunidades, jugadores que se van a poder juntar para empezar una fábrica. Y, y empezar la fabricación de autos para venderlos. Los vehículos usarán Spark para fabricar. Esto es lo que quiero saber. Que, Por ejemplo, yo... yo, ¿Cómo, cómo vamos a comprar esos autos? Tengo que registrarme. Y Aplan dice... Ok, tienes que tener mínimo 10 Sparks para que podamos empezar a construir tu auto. O yo le o yo pongo mis sparks en la fábrica no sé pero creo que esto va a ayudar con la demanda de sparks y los precios de sparks van a subir ahorita no estoy rentando mis sparks estoy construyendo lo más que pueda porque cuando vea yo que el, el precio del spark suba más de 1500 upex por día o 60 UPEX por hora es cuando los voy a empezar a rentar pero muy importante esto creo, creo que la demanda por Sparks subirá cuando ya empiecen a fabricarlo se lanzarán seis modelos desde sedans hasta autos de carreras y semiremolques una vez más nos regresamos al juego bueno a esta página 1, 2, 3, 4, 5. no sé si estos son los modelos de los que hablan pero me imagino que te dan un carro, único corriente un sedán, que tal vez sea de los más baratos los de carreras los camioncitos los semirremolques para transportar autos mercancía, cosas así va a ser interesante ver que ¿Qué modelos van a salir? Este es como el Uber, un servicio de taxi también, el Rideshare. Por ejemplo, que algunos miembros de la comunidad quieran viajar desde el nodo, nuestro nodo de Winerka y quieren ir quieren ir a Nueva York. Y no quieren pagar esos que serían como 3,000, 2,500 UPEX por el vuelo. Me hablan por teléfono. Y me dicen, Ulises, queremos contactar tus servicios. ¿Cuánto nos cobrarías? Y ya, viajaremos desde de, de, desde el nodo de Winiteca Winnipega, siempre digo Winiteca aquí, hasta Nueva York. Tal vez se tardaría, no sé, un día completo, 24 horas, para poder viajar y llegar hasta acá. Pero le saldría más barato. Ese es otro tipo de negocio que vamos a poder hacer dentro del metaverso. Importante que empiecen a planear si quieren tener un negocio de estos en el metaverso. Ok, nos regresamos al documento. Tal vez en Las Vegas nos digan cuáles son esos seis modelos. Por cierto, voy a ir a Las Vegas, familia, donde daré enlaces en vivo para que estén con nosotros estén presentes para que no se pierdan de nada componentes de las carreras estadísticas pilotos etcétera todo esto está planificado para el producto mínimo viable será muy genérico pues vamos a hablar de, las, de los componentes ya tienen todo planeado ya tienen la visión de cómo va a funcionar todo pero por el momento todo será muy, muy genérico, será muy básico. Aquí vamos a empezar con lo de los autos. Mencionamos que solamente los vamos a poder ver como las casas y es lo único que vamos a poder hacer con esos autos. Hay tres factores principales en las carreras. Ok, Aquí venimos para los que están interesados en estas carreras. Por ejemplo, el día de hoy, uno de los miembros preguntó si podíamos hacer un, una pista de carreras en el nodo de Winerka sí podemos pero no es muy fácil como lo piensan y creo que aquí vamos a nos vamos a dar una idea mejor uh, por esta parte aquí creación de pistas de cómo va a funcionar y qué es lo que tenemos que hacer pero aquí vamos a hablar sobre las carreras los exploradores en inglés les, les llaman los BE Black Explorers Pueden tener hasta 20 atributos diferentes que ayudan a determinar sus puntos fuertes en las carreras. Los exploradores serán los conductores. No vamos a poder conducir nosotros, sino simplemente ponemos nuestro explorador dentro del auto. Dependiendo de sus atributos, eso determinará si, si les van a ganar a otros jugadores. Si mi, si mi explorador es bueno para para que digamos para las curvas entonces con otro jugador que su explorador no es bueno para agarrar bien las curvas lo voy a poder pasar cuando estemos en las carreras algo así una, una idea más o menos así vamos a tener 20 atributos aún no sabemos cuáles serán pero son muchísimos nfts los vehículos los vehículos también tendrán atributos y el modelo que elijas tendrá un impacto en los atributos iniciales la foto que les que compartí de los autos si tengo un auto deportivo y ustedes tienen un sedán ¿quién creen que tiene la mayor posibilidad de ganar? claro que yo porque mi carro es deportivo tienen mejor motor, mejores llantas. Es mejor para las carreras, va más rápido. Entonces también depende el tipo de auto que tienen. Una de las visiones que tienen los de Atlanta es que en el futuro los jugadores puedan tener sus talleres mecánicos donde puedo llevar mi auto y no sé, ponerle mejor, mejores llantas ponerle un motor más potente a mi auto y eso me ayudará en las carreras muy importante que sepan eso porque será otro tipo de negocio que tendremos en el futuro cuando quién sabe pero todo será como en la vida de real familia las pistas si sí, eventualmente las pistas tendrán características que impactarán en las carreras los conductores que practiquen en una pista de casa tendrán ventajas por ejemplo que hagamos que hagamos el nodo en winerka, Digo, que hagamos la pista en el nodo de winerka y empecemos a practicar ahí dos tres veces por día cuando invitemos a otros jugadores a nuestra pista en el nodo nosotros vamos a tener una, una ventaja porque hemos practicado en nuestra pista del nodo a esto es lo que se refiere muy muy importante y no sé si cuando tengamos nuestro auto tenemos que seleccionar a qué nodo pertenece a qué pista pertenece quién sabe Cualquier explorador podrá conducir. No se necesita mandar el explorador a una academia de manejo. Las academias de manejo ayudarán a desarrollar atributos para los exploradores que los harán más competitivos. Esto me gustó muchísimo saber. Tenía yo una pregunta sobre esto, una duda. ¿Por qué? Aquí mis exploradores... Otra cosa, recuerden, una de mis estrategias es comprar, conseguir estos exploradores para poder venderlos en el futuro. Ahora imagínense que me pueda yo dedicar, a, en lugar de andar buscando tesoros, que es lo que normalmente es lo que hago siempre, invertir ese tiempo familiar en mandar a, mi, a mis exploradores a las academias de manejo y sus atributos empiecen a subir. Voy a poder darles un mejor valor a mis exploradores. Y lo, creo que los voy a poder vender más rápido. Dicen, mencionaron en el, en el documento que cualquier explorador va a poder conducir. Entonces todos, todos estos califican para eso. Imagínense familia. Pero no dudo que las academias de manejo cobren por clase no sé por día muy importante que piensen en eso, familia porque mis UPEX los UPEX de otros jugadores que van a dedicarse a las carreras van a invertir sus UPEX en eso ya no los van a invertir en comprar propiedades por eso una de mis estrategias la, la cambié hace unos meses desde Los Ángeles ya no compro tanto en cada ciudad compro entre 10 a 15 propiedades y ya, no más porque quiero usar estos UPEX para negocios, para otras cosas dentro de Apple pero ustedes que son buenos para vender y comprar, hay muchos de ustedes que son muy buenos y los felicito ustedes se van a dedicar a seguir comprando y vendiendo propiedades ahí, ahí van a gastar sus superes. Pero pónganse a pensar cómo otros jugadores van a cambiar la forma en que gastan los supex. bien uh, nos regresamos al documento okay, que interesante todo esto Vamos a ver cómo a cuánto saldrán esas escuelas de manejo. Muy muy interesante. Aún no se sabe si los exploradores con una clasificación de legends ya tendrán los atributos disponibles más sobre más sobre eso en el futuro. Hay exploradores que son legends. Creo que los de Halloween son legends y también creo. Los de la tarjetita de Abland, los tarjetitas de Ablan, los que son los más raros que se pueden convertir en exploradores, creo, creo que esos también son Legits. Pero si alguno de ustedes tiene uno de estos, voy a tener que preguntar qué es un explorador Legit. Eh, a ver si me, puede dan, me pueden dar un ejemplo en Los Ángeles. Porque si tengo uno de esos, no sé si tengo uno en mi inventario o no, que no sé cuál es un Legit ya mi explorador va a tener más atributos que los otros que tengo y si dicen que sí que van a tener ya atributos más altos familiares si y se van a dedicar a las carreras es importante que sepan cuáles son esos exploradores para que los compren antes que los dueños se enteren de esto y les suban de precio muy muy importante porque una vez que nos demos cuenta que tantos atributos más van a tener estos exploradores de jets muchos jugadores que están vendiendo sus exploradores les van a subir de precio el número de pilotos en una carrera puede estar limitado para mejorar la experiencia del usuario no creo que vayamos a tener unos 20 30 autos en el mismo tiempo Tal vez unos 5 10, no sé, pero van a limitar el número de autos pilotos en una carrera. Las carreras al principio, al principio estarán basadas solo por el navegador. No vamos a, hacer, no vamos a poder hacer esto por el, por el móvil, por el celular. Esto sí va a estar medio difícil para mí, porque creo que el 90%... El tipo que me la paso en el juego, estoy en el, en el, en el móvil, por el, por el celular. Pero en fin. Creación de pistas. Aquí, aquí vamos a tal vez contestar algunas dudas de algunos miembros. Las pistas iniciales serán creadas por habla. Solamente los de hablan van a poder construir la, las pistas en el momento. La comunidad todavía no las pistas serán superpuestas en el mapa en lugar de ser estructuras permanentes y se van a poder, poder mover a otras partes, a otras partes de Aplan. Entonces, las primeras pistas que hagan los, los de Aplan. las van a poner en una ciudad, en las calles, y tal vez los manden a otra ciudad. No van a ser permanentes, al principio. Porque imagínense que estemos en Manhattan. Tengamos que viajar hasta Los Ángeles. Para participar en una. En una autopista. Pero recuerden también. Al principio. Esperen a que las carreras se lleven a cabo en San José. Ah, imagínense. Que estén en Manhattan con su auto. Van a tener que viajar hasta San José. Hasta el otro lado del... Estados Unidos y tal vez cada mes mueven las autopistas a diferentes ciudades del, del mapa, así, así no tienen que viajar tanto. La creación de una superposición puede funcionar seleccionando propiedades que forman un nodo de carrera y ese nodo se convierte en la superposición que se envía a Unity. Unity es la compañía donde se diseñan lo que tiene que ver con las carreras. En el momento hay muchos jugadores, muchas comunidades que están creando sus autopistas. Yo y algunos miembros del, del barrio nos enteramos de un evento, de no un evento de un sorteo donde están construyendo una pista de carreras. ¿Dónde estará? Es esta, aquí en la French Road. Este jugador regaló 10 propiedades para que empiecen a construir. Creo que van a escoger los nodos de carreras que tengan más edificios. Porque recuerden, vamos a estar como en tercera dimensión dentro del Daplan y van a querer que veamos edificios nuestros edificios se van a poder ver cuando pasen los carros por acá si no han visto ese video de aplan los recomiendo lo subieron hace como un mes y medio es de 30 segundos creo Se los recomiendo familia que lo vean pero en fin también vayan a esa página digo a ese discord y miren mmm, Aquí están ya diferentes pistas, grupos. Por ejemplo, ¿dónde estaría el mío? Oh, el mío es uno que llaman el Track Race. Oh, no sabía yo eso. Pensé que era una autopista. Todos estos son nodos de autopistas. Gear Wheels es el que um, regaló las propiedades. Creo que tres de nosotros los que nos ganamos algo ok muy muy muy bien en fin vénganse aquí familia para que vean si tienen propiedades en estos nodos en estas calles para que se puedan unir y puedan ver si le pueden sacar ganancias de alguna manera habrá habrá un costo para construir una pista los precios y los modelos de pago están están por determinarse claro familia que los que hablan van a querer tener su comisión no se sorprendan todo esto no es gratis si piensan tener una pista en un su nodo o empezar una en una ciudad Pónganse a pensar en esto. Tienen el capital necesario para pagar por esa construcción. Muy, muy importante. Cuando leí esto, dije no. Pues, esto va a limitar a muchos jugadores a poder hacer sus nodos. Creo que esto ayudará a que estas nodos de carreras realmente funcionen y estén más activas. Porque los jugadores están invirtiendo muchísimo dinero. No UPEX, pero me imagino que serán dólares para poder comprar la pista, para poder construir. Pónganse a pensar eso, familia. Tienen que organizar bien y si piensan hacer un nodo de carreras. Las pistas tendrán la oportunidad de patrocinios, decoraciones al aire libre y otras interacciones. Algo... Que les conté a um, quién fue uno de Relevo Estuvimos hablando en el Discord el otro día. Y me preguntó. O algo así. Que por qué. Porque este jugador. Quiere construir. Está arreglando sus propiedades para que los que se las ganaron construyan. Una porque quiere poder ser parte de, de un nodo de carreras pero también sirve tener una casa porque imagínense cuando hacen los autos y digamos que en una semana va, va, van a tener una carrera de autos en esta calle en french road voy a entrar aquí a, a ver la carrera no estoy participando solamente estoy observando las carreras no tengo nada más que hacer y la forma que funcionan los autos vamos a seguir vamos a, a ver los autos manejando por la, por la carretera pero vamos a poder ver los edificios si soy dueño de una tienda de exploradores esos jugadores van a ver mi edificio mi tienda y tal vez eso ayude a promocionar mi negocio también cuando podamos rentar nuestros edificios no sé cuándo pero por eso estoy construyendo porque quiero eso es una de mis estrategias Poder rentar estos edificios para sacarle ganancia al juego podré hacer un, un letrero y que diga yo aquí se renta casa o se renta edificio se rentan dos cuartos las personas que estén viendo las carreras van a decir. Van, se van a acordar un día de estos que alguien les pregunte no saben dónde puedo, no sé, eh, quiero tener una casa en Detroit pero o una propiedad en Detroit, pero ya están todas vendidas, ya están muy caras. Ese jugador le va a decir, ah, miren, aquí en el French Road hay una, una propiedad que vi, que tiene un letero que dice que se renta una casa. Eso nos va a ayudar con... Ese tipo de negocios Muy, muy importante que piensen en eso, familia. Cómo esas carreras los van a ayudar. Por eso muchos jugadores están comprando propiedades donde ven que están haciendo estos nodos, especialmente si empiezan a tener tiendas. Porque claro, ¿verdad? Miren, ¿dónde estamos? Si nos regresamos a Chicago, aquí las tiendas, de los Legits que solamente sé que están en la parte norte o por toda la ciudad, pero realmente no sé en qué calle están. Pero si la gente está observando las carreras en Detroit, en esa autopista, en esa pista, van a saber que mi negocio está ahí, porque van a ver mi, van a ver mi, mi nombre de mi negocio cada vez que pasen los autos por ahí. Así se vería más o menos pero van a saber dónde está porque los van a ver en las carreras bueno si regresamos aquí por eso es importante la oportunidad de patrocinios también digamos a el no sé quién el Mossy Jake. El Mossy Jake tiene su negocio ese del Spark Exchange. Él puede comprar, patrocinar una carrera y tal vez sal saldrían letreros, anuncios, diciendo vayan aquí a Spark Exchange. Aquí está la, la página. Eso ayudaría con los negocios para atraer a más clientes. Decoración al aire libre y otras interacciones. Las pistas pueden ser privadas o públicas. Y se pueden guardar para uso futuro o repetido. Ahí sí si no lo entiendo muy bien. ¿Para qué se pueden guardar? Ahora también no me sorprendería que si construimos una pista, invertimos mucho dinero. Entre más se use, más mantenimiento le tenemos que dar a esa pista. Pónganse a pensar en eso también. Porque todo va a ser basado en la vida real. Ya nos dijeron que los autos. Se van a desgastar, van a, vamos a tener que llevarlos al mecánico para componerlos para darles mantenimiento. Lo más seguro que estas pistas sea, sean iguales. Bueno, estas son unas de las notas de las cuales hablaron en ese canal. Una vez más les voy a pon, poner el link de este Discord. Vayan acá. Entérese de que están hablando. Importante. Que sepan de todo esto. Otra cosa que no entendí bien, no sé si esta es la. Aquí dice Aplan Racing League, es la liga de carreras de Aplan. No entendí muy bien, pero parece que este jugador, Dak, el que escribió las notas, como creo que escuché o entendí, que los, los de Aplan. Mmm, lo están apoyando con diferentes cosas. No sé, tal vez estoy mal. Pero aquí va a haber lo que llaman los commissioners, los que van a estar encargados de cada carrera. Y ya los eligieron. No sé qué tienen que hacer para aplicar. No sé si tienen que tener su propio nodo de pistas. No sé. Aún no, no, no me entero bien de todo esto. Como les dije, me perdí esa plática en el café de Aplan. Hay mucha gente por aquí el día de hoy. Así es que no sé realmente de qué de qué hablo la persona es el, el Jeremy. Pero cuando estemos en Las Vegas, familia, nos vamos a poder enterar con más detalle de cómo va a funcionar todo esto. Sé que fue un video largo, familia, pero tenemos que hablar de estas cosas especialmente para ustedes que van a que tienen pensado en hacer un nodo dentro del, del juego. Es un cheque. Algunos quieren hacerlo en el nodo de Winnetka. Se te, te tendrían que organizar muy bien. No es, no es fácil organizarse, familias. Es difícil de vez en cuando que los miembros participen a cada rato. Todo el mundo tiene sus, su vida real tienen compromisos fuera del juego y es muy difícil así es que espero si tienen alguna idea lo, lo compartan muy pronto familia espero que podamos abrir un canal una un canal para negocios o para qué más negocios que los miembros van a tienen pensado abrir o proyectos vamos a abrir un canal Vamos a darles más detalles en un futuro porque ya es hora de que nos pongamos las pilas para que muchos de ustedes le empiecen a sacar provecho al juego y empiecen a ganarle algo más que UPEX. Bueno familia, muchísimas gracias como siempre por ver los videos. Espero que esto les haya ayudado un poquito. No se les olvide inscribirse al canal, prender la campanita para que no se pierdan ningún video. Por ejemplo, los sorteos hicimos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta estoy en el Discord o me la hacen ahí en los comentarios del video. Hasta luego familia. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.